¿Qué onda amigos de YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte Y hoy estamos con otro video Esta vez con el juego de The Escapist Que aprovechando que estamos en Navidad es en, en este juego hay como una parte navideña Que ahorita vamos a ver Y no sé, como que tenía muchas ganas de grabar este juego Porque cuando lo vi dije como, me, me gusta mucho este estilo, ¿ok? ¿De acuerdo? Ay, bueno Bueno Vamos una vez para que les vaya explicando y tengo una partida, pero pues, no, lo que queremos es navidad. Déjenme pongo esta parte. Somos como. Vamos a hacer como unos duendecitos. Que. En este caso este duendecito. Que este. Vamos a intentar escaparnos de Santa Claus. Porque es un hijo de su madre. Y.. nos trae ahí como negros. Bueno, aquí tenemos como la configuración de. De quiénes van a ser nuestros amigos o personajes que van a estar en esta historia para que escapemos nosotros. Porque en ese juego hasta de escapar una prisión. Pero esta vez somos unos duendes que escaparemos de Santa Claus. Ok, así que los pues, aleatorios sí si no me importa, Así que ya Okay, pues... Ok, ya volví con el video. Es que tenía que cambiar la cámara para que vean todo, todo, todo. A ver, les voy a explicar. Primero hay que leer la carta, ¿no? Tras escapar de Santa a Sweet Shop, pierdes el control del trineo en pleno bueno y tienes que llevar a cabo un aterrizaje forzoso. Irónicamente parece que acabas en la prisión Jingle Cells. Qué su nombre Jingle Bell Jingle Cells. Bueno, el resto de los presos no se cree tu historia y te toman por loco. Ahora pasas tiempo a la sombra con los demás. Solamente puedes hacer una cosa: reparar el trineo y salir volando de ahí. Así que, bueno, soy yo. Mi catre. Tengo que seguir este. Bueno, les pues voy a ir explicando un poco porque ya como que le estoy agarrando la onda primero Este, somos un duendecito, a pesar pues, no vas también, pero pues bueno Este, y estos son los guardias Y hay ciertas actividades que tengo que ir cumpliendo En este caso es el turno matutino de recuento a ver si todos están todos O hay alguna noticia O no sé Yo estaba viendo aquí cómo están hablando A ver quién manda aquí pero pues a ver cómo está esta presión, no la he visto nada, solo he visto el, como la primera parte, la primera misión que uno se hace en este juego, pero bueno. Aquí, a ver, hay que poner atención, entonces tenemos que detener, pues. Bueno, ahorita acabo el turno metutino, hay que desayunar. Si no vamos a las actividades, tenemos aquí, es nuestro nivel de búsqueda, donde están los guardias de la guardia izquierda. Y nos empiezan a regañar y a hacer búsqueda, como que las hacemos ver que somos un objetivo, ok? y Bueno, aquí, ni modo, ¿tú no te sentaste Ana. Bueno, ajá Siguiendo con toda la explicación Aquí a es que eres mi dinero que tengo Porque puedo comprar cosas Hay gente que me vende, bueno, pues, ejemplo tiene una bolsita Como esta batalla aquí Le doy clic derecho Y aquí, su uniforme, sus stats de cuánta fuerza velocidad e inteligencia tiene Y lo que me vende, aunque la verdad no sé mucho de esto Porque puedo crear cosas Pero para saberse Con qué cosas puedo crear, pues Está difícil bueno, esto es con el simbolito de admiración verde. ¿Qué yo cocino? Ok. Bueno, ajá. Eh explicaré poco. Ajá. Luego desayuno y ya cada quien tiene su trabajo. De momento como voy empezando, pues no tiene tanta ciencia. Porque tengo trabajo. Y tengo que cumplirlo, si no me despiden. Es como mi manera legal de conseguir dinero. La otra forma no tan legal de conseguir dinero, por ejemplo, no falso, me porque está bien alto. Pero ya en la edición yo lo puedo modificar. Ustedes no hay problema. Ajá. Hay que cumplir con nuestras rutinas para no entrar en el objetivo de los guardias y poder hacer nuestros maldades en paz. Porque para qué escapar, híjole. Eso sí, nadie sabe, pero hay que ir averiguándolo. Este video igual lo divido en varias partes para que vayamos juntos descubriendo... A fondo de qué trata más el juego Ajá Arriba a la izquierda es mi vida El nivel de búsqueda Y mi fatiga La energía es Bueno, ese es rayito es como El nivel de energía que tengo Porque luego van a poner a hacer ejercicio Y cosas así que me gastan energía Y pues no es bueno Que tenga tanta fatiga ¿Por qué? No sé Y bueno Esto que dice abajo a la derecha De cuota diaria Es lo que tengo que hacer Para mantener mi trabajo Si no me despiden Y ya para ganar dinero Solo tengo los favores que le puedo hacer a los cocineros, como pegarle a alguien, Este, robarle a cierta cosa a alguien. Bueno, ya cabe con mi turno. Bueno, no lo están viendo aquí abajo a la izquierda, pero ahí dice una hora y se trabaja el cocinero. Bueno, aquí pueden ver cocineros y que tengo que cocinar. Es mi trabajo. En el caso de que no tenga trabajo, tengo que pegarle a alguien o hacerle alguna maldad para sacar el trabajo. A ver, a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos cosas. Es bueno tener un cuchillo. Bueno, bueno. Les sigo explicando cosas. Sé que me está dando mucho, pero pues aquí. A ver, vamos a ver qué misiones tiene este Jackson. Jackson. Ando buscando cierto objeto ¿Me consigues esto. Caramelos, vale. Si nos damos caramelos, los damos. Ok. Aquí en esta parte, ¿me ven mi puntero verde. Mi inventario. Perfil. Mi fuerza, mi velocidad. Mi inteligencia, que los puedo ir subiendo. Mi diario de... Aquí dice los favores que puedo hacer. Estos son este... Los... ¿Cómo se llama esto? Crateos, mis creaciones que puedo hacer. Estas son las que descubrí cuando yo estaba jugando en otro mundo que tengo aparte. ah bueno eso también. bien. Ajá. Y pues, es todo lo que sé. Pero en sí no sé más. Ahorita... Tengo tiempos libres para hacer lo que quiera y esto cuando debo de ir peleando mi escape. Pero bueno. La verdad no quiero escaparme el día de hoy. Ok, ya volví. No había entendido cómo hacer este tipo de ejercicio porque en la otra cárcel no... No había nada de esto, aquí puedo boxear y hacer jogging En este momento de universidad y aquí me puedes a golpear la gente Bueno, vamos a equiparnos este arma ¡Ah, sí! pues que tengo que decirles? Los objetos tienen como este nombre verde o de distintos colores Que si es rojo, la policía si me lo ve, me lo quita o empieza a sospechar de mí O me empieza a pegar, de decir, ¡alto! ¿Qué tienes ahí? Porque por ejemplo tengo, oh, vez una torre de vigilancia, a lo no, mejor nos quitamos de ahí Puedo tener como un cuchillo más fuerte, este no es de, de comer, pero pues puedo tener cosas más hard, como un, un de policía, un destornillador o no sé sea, algo que digas a la policía, hmmm, si sí quiero escapar, pues sí, me van a tener la mira y me van a pegar y me llevan a la enfermería. Que ahí es cuando me matan, se supone. Ok, cuando se me acaba la vida. Si logres entrenar las guardias cuando toque duchos, repartir justicia con ese destornillador. Oh, Interesante. Ahorita que he visto las misiones que más... Ah, este es mi escritorio, ok. Tengo poquísimas cosas. Las misiones que he visto que más me dan dinero... Son las que tienen que ver con... Con golpear a los policías o distraerlos. Vale. Entonces vamos a ir checando. Que este, tienen mis compañeros. Uh, Instrucciones, intru son buenos. Como ven, esto tiene de color rojo. Así que pues... Es... No me lo tienen que ver los guardias. Y si de casual me llegan a matar o a estar... Porque estos... Me cacharon de que estoy escapando, bueno ahí lo verán poco a poco, pero... Me quitan estos objetos, ¿ok? Las instrucciones son importantes porque que aprendo las creaciones todo eso ¿okay? esto no este, este, este. Y aquí hay que tener cuidado de que los policías no me vean que estoy robando mi paso a la gente Por eso dicen, eh, salte de ahí! Ese no es tuyo, este, no sé, haz esta cosa Pero bueno, ahí tengo este, mi... Mi escritorio con mis cosas, aquí puedo descansar, hacer lo que quiera y las cosas verdes sí las puedo guardar aquí. También las rojas, pero... Se supone que de noche me lo revisan, así que no es Este, no, no, no Porque si no Santa Claus se va a dar cuenta de que me quiero escapar. Y me va a hacer algo. Así que mejor no hacerlo, a ver. Lo que estoy guardando aquí... Sé que hay muchas cosas que estoy dejando, pero... Confía en mí ahorita. Sé que, que es importante y que no. Esto me cura, esto Ah, sí, este... Uy, uy, uy, uy. Tampoco me tiene que haber subido aquí en el escritorio, porque supone que hay datos de la información, pero... En este caso no los encuentro Creo que no tenemos ductos de ventilación aquí o A ver Vamos a buscar en el... ¿Esto está bien? No, esto aquí Ah, busca aquí Oh, shit ¿Ya tan rápido se pasó el día? Ahora es el día de la cena Bueno <risa> Es avanzar de poco a poquito, ¿de acuerdo? Porque <risa> ya ven con esto las rutinas Pues no me van a dejar en sí 100% Hacer algo Pero bueno Ahorita también me puedo aprender Las rutinas de las. De más gente, como si veo que El vato que tiene el trabajo que yo quiero Pues está haciéndolo en la mañana Pues lo hacemos Si quieren yo se los digo, es que como yo mi cámara La veo transparente más o menos Y puedo ver más o menos lo que hay en el juego Ahorita son las 5.19 Vamos a, hacer, a empezar a hacer misiones, Pagar dinero y ya de ahí este, pues, A obtener más cosas me chido de la suerte Ha acabado en manos de Craig, quiero ocupar Keyboard Craig Opciones, ah, esto es muy útil. Una pala, lo malo es que si quiero cavar me, me, me ponen un disparo en el actor. Esto de vigencia, pero bueno, pala en placa de metal y cinta americana. Ok, lo más complicado es la pala en double, pero bueno, Ah, y requiere cinta de intelecto. Esto, esto de aquí, inteligencia. Esto del intelecto, para los que tengan curiosidad, lo mejor con libros o o oh, este, Se <ríe> tiene que aprovechar ¿no? el este... trabajo de cocinero Oh shit, tengo que cocinar otra vez? ¡No! Sí, con eso me apareció la cuota diaria Bueno Ajá Cada vez que golpea a alguien hay que aprovechar para robarle, pero sin que lo cuares. Si pues, no, dice nada, o está sea, ¿Qué haces ahí? Que suéltalo, no le hagas nada, porque sí Les juro que ya me han hecho de todo Y sí, parece que soy un experto en este juego, pero no, en realidad no Hay muchas cosas que no sé y quiero aprender con ustedes, ¿de acuerdo? Era para agarrar la onda porque en sí es mucho proceso de que ah Porque no es tan sencillo escaparse eso. Uno piensa que es sencillo pero no nope. En el tutorial pues este sí lo pone muy sencillo Dice ah nada más cava aquí y listo Ah también puedo golpear a los guardias Y robarles cosas que De repente tienen cosas interesantes Nada más en partida en solitario Pude golpear a uno y sacar las cosas pero Si sí te cachan porque un día le robó una llave que pues Si dan cuenta la, Esta puerta tiene un candado verde y en sí yo no puedo entrar, pero como mi trabajo es de cocinero Pues tengo como el derecho A entrar y pues trabajar No es mi, es mis cosas Pero bueno, aquí lo único que comen Es pollo Que no está mal, por cierto Me esperaba algo más, no sé, uñas o, o basura No sé, pues ya, ya ven cómo pueden ser las posiciones a veces Nos vamos a comparar con una prima. A ver, estoy van por los siguientes idiotas Ok, Shane y Craig aquí Hay que poner atención porque sé que Shane y Craig Le van a revisar eh, lo que traen o sus cofres o en su escritorio. O a ver que tiene en su celda. Porque hay que cuidar que no tengamos contrabando. Nos gusta hacer repartir palos. Ok. Al parecer. Aquí no son nada amables. Bueno, luces fuera. Ah, también se supone que a las 10 tengo que estar aquí dentro. No veo nada, bueno. Ya supimos que no tenemos luctos. Aquí eliminamos objetos, pero no es el caso. Ahora vamos a jugar cosas en mi escritorio. Ya que pues, no tengo nada que sea malo. Excepto las gemas Las gemas los voy a cuidar conmigo. A menos que tenga que dejarlas. Ah, pero no, sí. No, espérate. Vamos aquí. Guardamos esto. Esto es interesante. Porque miren, por ejemplo, aquí en mis raptos... Sé que es mucha información, pero pues, tranquilo, viejo. Poco a poco. Uh -huh. eh, para crear un muñeco Son dos almohadas Y una sábana Cuando me quiera escapar de aquí ¡No, ma! ¿Aquí si puedo? Se supone que no puedo escapar, pero y se dan cuenta? ¿Necesitamos a alguien nocturnamente? A ver, ¿qué pasa? Perdón si me escuchan aquí, Paquito Pero es que me gusta su Puedo ¿Puedo andar por aquí, a ver. Bueno, aquí la flecha me indica que tengo que estar aquí. Que se me van a matar. No? Ahora, ahora, ahora, ahora. ¿Sí la gasté? Sí la gasté. Cortar barrotes. Bueno, no sé qué, qué me beneficia cuando puedo usar la puerta. Bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia ¡Ah! Me mandó a dormir, en serio Bueno ¡Ajá! La flechita verde que tengo aquí Es para hablar con mis compañeros La presión espacio Y esta roja para pegar Bueno Supongo que ahorita de noche no vamos a hacer nada Así que vamos a ver Y así guardamos la partida ¡Excelente! Ahora, pues, También aquí le genero fatiga Estaba fatigado yo creo que para hacer ejercicio o algo así, pero bueno. Control matutino. Ah, sí, vamos a hacer una de las transmisiones. Caramelos a Jackson. Mechero a Craig. Hay que pegarle a Craig. Pero después, tranquilos. Ahorita yo creo que mejor hay que hacernos fuertes para poder pegarle. Vamos a ver cuánto fuerza tiene Craig. Ahorita lo organizamos. Están tranquilos. India la parda. Bueno, ya me quitaron todo, así que. La liamos parda. Ahí está. ¿Tú qué vendes? <ríe> ¡Esto es muy útil! El estroneador Bueno, vamos a salir a la parda. Excelente ¡Oh, menza! ¡Oh, menza! ¡Oh, menza! O sea, ¿Vieron eso? Un balazo y tóndala. Bueno, aquí es la enfermería donde mandan cuando me quitan la vida Ahí no puedo entrar porque es la llave Bueno, ahora ir al desayuno bueno, es cierto que cuando uno no tiene trabajo, tiene más tiempo para hacer fuerza y... Mejorar inteligen su inteligencia y todo eso, pero... A ver, ¿dónde se van a sentar los chicos? Eh... A ver... Es que luego lo que me venden cambia en el transcurso de los días. O sea, en un día me venden esto... Y en otro día me venden otra cosa. Los puedo sobornar para que me hagan hagan ciertas cosas, pero... Puedo tener ponerme esto que hagan, ¿no? Así que, ok, vamos aquí con días? a ver qué me vende. ¡Uh! Uniforme de guardia. Esto puede ser interesante si quiero salir en la noche. Pues está muy interesante. Muy interesante. Ahorita me la voy a, a arriesgar para... Para que guachen toda la experiencia de, de... este juego tan hermoso que me gusta, me encanta, me de, de apasiona. Pero bueno... Y aparte, que es de navidad, que, que justo estaba pensando, ¿qué grabo para navidad ah, pues, También tengo un video de Halloween y de muertos, pero ese día no lo voy a subir porque me tardé. Esto eh. también bueno el juego, pero... A ver, están peleando, entonces esperemos. <risa> esperemos a que se vayan los policías ¡Ay, tengo que trabajar, maldita sea! No se antes robar. Una lima, perfecto. Y ya. Vamos a trabajar. ¿Puedo saltarme el escritorio? Sí. Trabajar, debo de una música, Ay, es como una música de Bob esponja, mejor en vez de esta música que me ponen aquí. Así como trabajando, así haciendo cangrebugs, pues está decimos pollo. Que tampoco es tan complicado, es, nomás, este, es demasiado fácil, literalmente. Si yo, fuck. muy fácil, nada más agarro el pollo del refrigerador, lo pongo aquí en el horno y ya, es un, un trabajo. Ok, ya está listo, ya está listo Ya está listo, ok También luego me tengo que tener cuidado porque bueno, A veces tengo la flecha Este, roja cuando Hablo con los policías o algo así Bueno, cuando accidentalmente le presiono Al policía y le pego Y desde ahí pues me dicen, ya valió Aunque Son muy exagerados de repente Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer en, el, en nuestro tiempo libre Va a ser hacernos fuertes para pegar la crack Y así a obtener más dinero, porque... Ya me quedé pobre con solo comprar el un uniforme de policía ¿Valió la pena? Valió mucho la pena Ya cuando sea de noche, si quieren, vamos a... A explorar y a ver cómo cuando... Vamos a ir a hacer ejercicio, ¿va? O mejor... Vamos a explorar Miren, aquí está hablando de anuncios Donde dice quién trabaja en cada quien Sastre Shane, Carpintero Hacon, entregas Craig Ahí, de si quiere algunos de los trajos, se lo tengo que los Ah, hay que hacer ejercicio. Teme. No me aprendo este mapa, pero me lo voy a aprender. se oscuro. Hasta poco a poquito, a así me con. me el fin. A ver, ahora que ya sé cómo golpear, vamos a estar. Brah. ¿sí? Y golpe. Y golpe. Y golpe. Y golpe. Se supone que gana algo, sí. Ya ven ahí? Hay, hay esa pesa que apareció y de repente. Es porque está ganando fuerza. Que pues está bien. Me gustan más estos tipos de ejercicios. Porque el otro era pesas y una caminadora Pero esto que están chacos de boxeo está genial. No lo están viendo abajo, pero hay que buscar la librería para empezar a ser más inteligente. Puede hacer. Ahí está, ahí está. Hay librería. Contenedor de libros. Pero esta es una llave verde. Lo chido que tienen es que en esas cárceles no sé por qué tienen internet. Y bueno, con eso puedo este, obtener más, este, bueno, más inteligencia. También pueden ver que la fatiga se me está aumentando. So don't Be Happy. Eso es librarme de todo día, lo haría mismo. Pero los Warriors me tienen que No me pago mucho, pero pues dinero es dinero. Normalmente lo que me gusta conversar con ellos es cuando toca la cena porque es como tranquilo. Y aparte como no tengo nada más que hacer, va. A ver, nunca he probado lo digo, a ver qué tal. Ah, se tarda más, pero supongo que me da más. A ver, tengo inteligencia 34, ¿y ahora? Ah, o sea, es lo mismo. Mejor internet. ¿Más rápido? No, creo es igual. Ok, pero pues internet, podemos ver cositas. Y quién sabe. ¿Te imaginas? Bueno, yo sí me imagino. Si le internet a uno de la cárcel, Ah, también hay como cofres escondidos de, de antiguos prisioneros Que puedo utilizar, ya pueden ser este en armas o no sé, cosas muy valiosas Que la neta, sí jalan, sí jalan Tobías Uh, aquí están los renos Bueno, ese cofre debe ser algo especial, pero... A ver si puedo ¡Ah, bestia! ¡BOOM ¡BOOM ¡No! ¡No mi uniforme! Un uh, coche. Bueno, así idiotamente se pierde el uniforme. Les digo que me meten unos balances, pero. Ay, Dios mío. Holy shit. Tiene 56 de fuerza, está loco. Ni mucho inteligencia. ¡Pone Skyway Verde Me falta mucho que la la mejorar Los videos serás regalo hoy son para... Ross y Adam Este maldito Yo que decía ese premio Como decía la buena abuela Nos pagan para mantenernos a raya Entonces, Sois todos en Escoria Ya sé que está en español de España Pero pues, no hay otro idioma Que está en español Así que es no. Nos pagan para mantenernos a rayas Bueno, sí, ya, dijiste eso ¡Ah, ¡Alguien me ha robado! Se supone que hay un alcalde, pero no Según yo, si es, es Santa Claus, ¿alcalde? ¡Oh! ¡No! ¡No, hermano! ¡Ya me cerraron! En el día 1, uno... fuck, aquí ya no me puedo salir. Bueno, viendo ahorita no hubiese podido salir, incluso si hubiese ido de policía. luego voy a un capteo super chido que me va a servir prácticamente y que lo bueno, podemos ocupar. ¿eh? Almohada, almohada, sabana, ¡Pum! Un muñeco, ¿para qué sirve este muñeco? Imagínense que yo me escapé y pues, van a ver que no hay nadie. No, estoy yo ahí. Pero no lo debo dejar ahí. Pues, ¿no? pues, y ya. Y bueno, hasta aquí es el final del video. Para que ya nos haga más algo. Son los días, sé que no es mucho. Pero poco porque poquito iremos avanzando, ¿ok? Den like, y todo lo que quieran. Y que sigan la pista. Adiós.